¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo un análisis de cuál es el mejor starter para Pokémon Leyendas Arceus. Como bien sabéis, mañana sale el juego y estaréis todos deseando saber cuál es el starter que tenéis que elegir para empezar esta aventura. Pues bien, vamos a analizar qué movimientos aprenden todos y cada uno, vamos a ver cuáles son los primeros bosses, los primeros Pokémon, digamos, eh, difíciles, para ver eh, cómo se desenvuelven en cada uno de los escenarios y, y bueno, pues ver... Mmm, si compensa más uno u otro O nos da exactamente igual También pensaremos un poco el diseño Pero no creo que sea tampoco un, un problema en ese aspecto, ¿vale? Eh, antes de nada, eh, mirad eh, lo que tengo aquí, ¿vale? No quiero ni un comentario eh, sobre esto, ¿vale? Es que como bien sabéis yo entreno boxeo Y a veces pues Te la llevas Es lo que hay <risa> Empezamos compañeros con Rowlet. Aquí tenemos a, a nuestro starter de tipo planta y voy a explicaros un poco la tabla esta para que sepáis lo que es. Aquí está en esta columna el nivel al que aprende el movimiento y aquí el nivel al que lo domina. ¿Qué quiere decir que lo domina? Pues que ya puedes utilizar el estilo fluido y el estilo fuerte para golpear. El estilo fluido es que pegas con un poco menos de potencia, baja la potencia del movimiento, pero puedes pegar antes. Y con el estilo fuerte es al revés, eh, pegas más tarde pero aumenta un poquito la potencia del movimiento. Ya lo conoceréis, ya lo entrenaréis y ya veréis qué es lo que, os, lo que os compensa en cada momento. Pero bueno, esto es una curiosidad. A ver, movimientos de roulette. Pues para el early game principalmente, ¿no? Porque es la parte interesante. Pues aprende tornado aprende respiro, movimientos de tipo volador, eh, golpe aéreo, que todo esto pues viene bien como coberturas para Rowlet, pero se queda un poco cojo en cuanto a lo que viene siendo el, el tipo planta, ¿no? Es mi sensación un poquito. A ver, el primer boss, chicos, es Cleabor, que es tipo roca-bicho, y no solo tiene ataque de bicho, sino que también tiene ataque de volador, ¿vale? Tiene golpe aéreo también, eso es un Pokémon que está rotísimo. Así que Rowlet, si es tu elección, vas a ir bastante bastante apuradillo, puede que ya tengas a dar tricks para entonces, pero bueno, el moveset es exactamente el mismo, así que allá tú, ¿vale? Porque el primer boss además es de los más complicados, porque sueles tener que aprender a enfrentarte a él, digamos, cómo, cómo enfrentarte a un boss porque no es nada fácil, al principio cuesta un poco, ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos a ver a, a la evolución, ¿no? Al que sería el Deciduai de Jesui, vamos a ver su moveset, vemos que aprende aquí golpe roca. Ok. Y... Aquí aprende... Eh, Aura Sphere. ¿En serio? Esfera Aural? A nivel 30. Que es especial. Hombre. Este Pokémon es más físico que especial. Pero bueno. Si quisieras hacerlo especial. También tiene acceso a atajo aéreo. Y yo qué sé. Mmm, si te apetece. Te apetece. Y en el nivel 34. Chicos. Tiene... El ataque único de Decidueye De este juego. Que es triple arrows, triple flechas, ¿no? Entiendo. Vamos a ver qué hace este ataque porque no lo sé, lo tengo aquí preparado. Vemos que es de tipo lucha, ¿vale? Aquí está, triple arrows, tipo lucha, es físico y tiene 50 de potencia, que ahí no lo veis, 50 de potencia, 100 de precisión, no es mucho 50 de potencia, me sorprende. Vamos a ver qué hace. El usuario eh, hace una patada en forma de hacha y dispara tres flechas, ¿no? Eh, aumenta la posibilidad de hacer críticos a futuro, digamos, y además baja la, los stats defensivos del objetivo. Bueno, coño, pues, a ver, normal que pegue 50, porque si aumenta el índice de crítico y encima eh, bajas, bajas la defensa que pone eh, stats, por tanto entiendo que son los dos, defensa especial y física, cuidadito, eh. Cuidadito con este ataque de tipo lucha que poquita broma, la verdad. Bueno, a ver, pensando en Cleabor no te sirve de mucho, pero pensando en el segundo boss, que es eh, Lilligant de Hisui, Lilligant de Hisui ya es tipo lucha planta, ¿vale? Y lucha planta, pues hombre, todos estos ataques que vas a tener con Dartrix de tipo volador te pueden venir muy bien, la verdad, Eso así son las cosas, así que bueno... Como siempre, eh, está en la decisión de cada uno. Ya hemos visto los pros y contras de Deciduay. Vamos a ver ahora eh, al precioso Sindaquil. Syndaquil, compañero. A ver qué, qué nos ofreces tú. Eh, bueno, para empezar tiene Rodar, que es una cosa que me sorprende, a nivel 11. Y aprende Rueda Fuego al 18, que ya es pues, cuando lo evolucionas, supongo, a Kilava, ¿no? Así que ya aquí tienes un quilaba con, con su Rueda Fuego de toda la vida del señor. Y contra Cleabor tampoco lo haces especialmente bien, porque Cleabor tiene trampas rocas, que esta, en este juego no es como el de toda la vida. Aquí golpea, pega una buena toña y después encima te deja daño residual, no contento con eso. Así que, uff, es complicado ir con este Pokémon contra... Contra Cleabor. Tienes Rodar, ¿vale? Que bueno, es tipo Roca. No sé por qué aprende a Rodar este Pokémon. No lo entiendo. Vamos a ver a nuestro amigo Tiplotion de Hisui. Que es eh, Roca Fantasma. Uy, roca fa Fuego Fantasma, perdón. <risas> Se me va la olla. Este moveset ya es, es más pequeño que el de Ziduai, de, de si no me equivoco. Pero es más interesante. Aprende Hex, que es atacante especial. Interesante. Aprende Lanza Llamas, por aquí. Nivel 34. Y aprende Infernal pa Parade. Ok, vamos a ver qué es esto. Vamos a verlo, está por aquí. Tipo fantasma, atacante especial, me gusta, y de 60 de potencia. Ok, 100 de precisión, me gusta. Vamos a ver qué es esto. El usuario eh, golpea con bolas de fuego y además puede quemar, básicamente. Este movimiento se potencia por dos si el objetivo tiene un cambio de estado, ¿no? Está envenenado, paralizado, tal... ¡Ojo, pues! <risa> a ver, depende del porcentaje que tenga de quemadura, ¿no? Este movimiento, porque, claro, si es un 30% rollo escaldar, pues el siguiente golpe va a picar. Son 120 en vez de 60. Pero si quema muy poco probable, entonces ya es otra cosa. Pero yo no sé si en este juego han modificado eh, lo que viene siendo los índices de pues eso, de quemadura de los movimientos, ¿vale? No lo sé. Eh, entonces, bueno, por testear, chicos, por testear este movimiento. Vamos a pensar qué tal funciona este contra Cleabor. Contra Clavor como mucho tendrás un Quilava y bueno, ya hemos dicho que, que no será muy útil, pero contra Lilligant, que es tipo lucha planta, pues sí, contra un tipo lucha planta, Kilava puede ser un grandioso Pokémon, o incluso si eres un enfermo y llevas a Tiplosion, pues ojo, porque eres inmune al lucha y el planta te hace poco eficaz. Así que ojo, los dos primeros va de locos. Eh, el primero no tanto, y el segundo pues... Pues mejor. Y vamos a terminar con el pre precioso y maravilloso Oshawott, que me parece el más feo de todos los starters de la historia. No es precioso. No es no es precioso. Es feo. Y si quieres déjame un dislike, me la suda. Me parece el peor Pokémon... El peor diseño como starter de primera fase, ¿vale? De primera fase. Ojo, no estoy hablando de terceras evoluciones porque Samurut me parece un pepinazo. Y d también me parece increíble. Pero Osawut, Dios, es que lo odio. Por favor. Bueno, al lío. Está roto. Mira, aprende Danza Espada a nivel 11. O sea, ¿quién ha pensado esto? ¿Quién ha pensado esto? Porque a nivel 20... Le puedes hacer danza-espada en estilo rápido y pegarte primero un danza-espada y luego, si quieres, un aquallete, locos, de locos. A ver, este Pokémon, cuidado, eh. Cuidado porque ya solo esto. Pff, también tienes además hidropulso. A Cleabor. Cleabor no tiene nada para hacerte muy eficaz. Tiene el de tipo bicho, este estoicismo, ¿no? Que te dropea ataque especial. Pero que, que me la suda, que tengo. Que tengo danza-espada, que te puedo pegar aquallets como un loco. Buah. ¡Buah! El Dewod que puedes tener para Cleabor es para matarlo en dos golpes, básicamente. Pero bueno, Cleabor, ojo, eh porque Cleabor... Eh, no quiero dar mucho spoiler, pero no hay que derrotarlo solo una vez, ¿vale? No es, vale, tiro Swords de Yaquayet, me lo he cargado y ya está, no, no, no. Es un Pokémon difícil de matar y co mola un huevo, mola un huevo. Yo os dejo el hype y ya vosotros lo vivís después. Vamos a ver a, a Samurot ¿vale? Samurot de Hisui, tipo siniestro agua... Que aprende aquí, oh, Tajo, tajo Umbrío de este. Eh, y también Aquacola, ¿vale? Y el Sis. Sisless Edge. Joder, qué nombrecitos en inglés, colega. Nivel 21, LOL. Bueno, a este Pokémon no lo puedes evolucionar hasta nivel 30 y pico, así que bueno. Eh, no lo aprende Dewod, ¿no? Obviamente, no. Entonces, este movimiento, pues te da un poco igual, porque hasta que no llegues a tener un, un Samurot, pues bueno, pero en cuanto lo tengas, pues se lo puedes enseñar. Vamos a ver qué hace esto. Sisless Edge es de tipo siniestro físico. Y con, cuidado, 65 de potencia, 90 de precisión. Cuidadito esto, ¿eh? Cuidadito. Y como veis, alto índice de crítico es esto, ¿vale? Más uno en la probabilidad de crítico. Cuidado porque este movimiento interesante, ¿eh? Cuanto menos. El usuario eh, corta con su cuchilla al objetivo intentando golpear, hacer un golpe crítico, exacto. L eh, bueno, los restos de que deja al cortar... Eh, continuarán dañando al usuario durante varios turnos. Vale, vale. Jue, este... Cuidado con, cuidado con este movimiento, ¿eh? Que no solo tiene alto índice de crítico, sino que además, si te tiras un Swords Dance en turno 1 <ríe> y empiezas a spamearlo con críticos o oh, con el daño residual, este bicho está un poco roto. A ver, es tipo siniestro en el ataque, así que bueno, habrá Pokémon que no les haga... Muy eficaz y tal, como siempre. Pero ojito, eh, 65 de potencia, además, que no es tampoco, muy poco. Bueno, no está mal, me gusta este movimiento, ¿eh? Y, al y digamos que al primer boss, que es Cleabor, se lo explicas bien. Al segundo, no tanto. Al <risa> lucha planta de. de. de Lilligan, no tanto. Bueno, eh, contra el Lilligant eh, te conviene no tener por, por, por lo menos a Samurot de Hisui. Te conviene llevar por lo menos a Dewot para no tener super eficaz en lucha también. Pero bueno, que con el planta te destroza igual, ¿vale? Así que contra el segundo este es un no rotundo. Bueno, pues ahí está el, la decisión de cada uno. Yo creo que sobre el papel es un poquito mejor Samurot de Hisui. Por esta, por esta razón. O sea, en early game tener Swordsdance y Aquajet es como decir, bueno, pues voy a matar, voy a romper culetes y, y, y lo tienes casi todo hecho, tío. La verdad que sí. Pero bueno, vamos a hablar un momento porque quitándolo del papel os voy a dar mi opinión después de haber jugado y es que en el fondo, chicos, el starter que elijáis da un poco igual. ¿Por qué? Porque de cara a Cleabor, si no tenéis un Pokémon de tipo agua, lo podéis capturar. En la, en la primera primerísima ruta ya puedes capturar un. Un Beeduth, Que un Biduf es evolución vivarel, tipo agua, y además aprende Hidropulso y no sé, un montón de, de cosas de agua. Y también puedes conseguir a, a Buisel, ¿vale? Que bueno, que no lo vas a evolucionar, pero eh, por lo menos un Buisel también te hace un buen trabajo contra Cleabor. Así que el primer boss, que se te va a complicar seguramente, te da un poco igual si llevas a a... Um, yo qué sé... a... Um, Dartrix, por ejemplo. Que dices, vale, voy a sufrir. Bueno, vas a sufrir, pero es que si, si llevas otros de agua, estás cubierto. Y para el segundo boss, ya, ya te digo yo que te da exactamente igual. O sea, Lilligan de Hisui, vas a poder capturar en la ruta 1 un Starly si quieres, o 5 si quieres, o 200. Entonces, bueno, digamos que coberturas vas a poder tener de sobra para cualquiera de los bosses. Y al final, pues... Eh, es cuestión de... De cómo quieras armarte tu equipo Y cómo te guste el diseño más de unos que de otros Porque aunque sobre el papel Para mí tenga un poquito más de... No sé, de poder El samurot Luego en la práctica Vas a poder hacer el equipo como quieras Estás en un mundo abierto donde puedes capturar todo lo que te salga de las narices Es brutal Estoy deseando que lo probéis Estoy deseando que me digáis en los comentarios Cuál es vuestro estate, cuál vais a elegir, cuál os apetece Y ya está hasta aquí el vídeo de hoy, compañeros, creo que ha sido un buen speech, un, un buen análisis y nada, eso, dejadme en los comentarios cuál va a ser el que, el que queráis y nos vemos en el próximo vídeo, mañana más. Eh, estoy deseando que salga, me cago en Sampito Pato. ¡Chao! ¡Chao!